Bueno, pues básicamente era transmitir un poco a todos los estudiantes y a los profesorados de aquí del Centro de Investigación Operativa de la Universidad de Elche, tratar de transmitir eh, la cantidad de cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de la biostadística, entendiendo la biostadística como la aplicación de la estadística al amplio espectro de ciencias de la vida y de la salud. Tratar un poco en particular de analizar la problemática de la distribución de especies como un caso que ocurre mucho en ecología en el cual podemos resolver problemas de dónde se encuentran las enfermedades, dónde se encuentran las especies a nivel de, y sacar mapas de predicción de dónde podemos encontrar, como decía, esas especies. Las conclusiones son que utilizando modelización estadística, en concreto modelización jerárquica estadística bayesiana, somos capaces de encontrar ese tipo de soluciones, encontrar dónde determinadas especies, determinadas enfermedades y somos capaces también pues, de predecir dónde. En el futuro va a haber también esas enfermedades, dónde va esa, se van a encontrar las especies y ser capaces también de alguna manera de transmitir a las, a las autoridades, por ejemplo a nivel de pesquería, ser capaces de decir en pesca dónde van a haber más, más eh, determinadas especies, poder marcar por ejemplo determinadas zonas de control, determinadas zonas de veda, de acuerdo? o decir incluso pues en esa zona se puede ir a pescar sin determinados problemas. Es decir, si somos capaces de transmitir a las autoridades las soluciones a dichos problemas, de acuerdo, serán capaces también un poco pues, de implementar dichas soluciones. Bueno, buenos días, es para mí un placer presentar al profesor David Valentín Conesa, catedrático en la Universidad de, de Valencia, Departamento de Estadística y Investigación Operativa. El profesor Conesa eh, tiene una amplia experiencia en el mundo de la estadística entendiendo como biostatística, antiguamente conocía como biometría, no sé si ya va cambiando. Bueno, va. He trabajado también en agronomía, he trabajado en diversos campos, no solo en ciencia de salud, la como que biostatística no solo es ciencia de la salud, sino ciencia de la vida. Y, eh, bueno, eso, que con Conesa tiene un amplio espectro. Digamos, él le gusta ser señor lobo, le gusta resolver problemas sí. A nivel de investigación ya lleva desde más o menos 2011-2012 trabajando en más en el campo de la biología. Sí. Sobre todo está muy centrado últimamente en el tema de distribución de especies y todos los problemas que con ellos se traen. Cuando decimos distribución de especies eh, podemos decir distribución de enfermedades podemos decir eh, en plantas, en humanos eh, no solo eh, estamos pensando en de especies en donde hay un animal o qué hay, sino que podemos hablar de muchas cosas. La ventaja que tiene la bioestadística es que es, eh, sirve para muchos campos. Y bueno, pues para mí no siempre es un placer. Muchas gracias. Pues, eh, muchas gracias. A ver. Bueno, muchas gracias Xavi por la introducción y a CIO, a Juan y a todos pues, pues, por la invitación a venir otra vez aquí a Elche, que no es la primera vez que vengo y cada vez que vengo pues, la verdad es que es un placer. ¿no? Eh, también decir un poco pues, bueno, que, que intentas, cuando uno trata de dar una charla, siempre trata de, por ejemplo, cuando, y sobre todo viendo que muchos sois estudiantes, pues intentar buscar un equilibrio ¿no? entre no contar cosas muy complejas, pero también, como hay profesorado, también de alguna manera contar cosas de las que estamos haciendo. El objetivo un poco de la charla es trataros de, bueno, no, no, no es convencer ni tratar de, de decir eh, es lo que hacemos es lo mejor porque no, no creo que sea la, la, la actitud correcta sino a lo mejor sería más un poco decir nosotros estamos intentando resolver una serie de problemas de los cuales Chavi ya ha dicho algunos y los voy a nombrar enseguida y de alguna manera creo bueno, el título es una manera de decir eh, es importante o podemos resolver cosas y la respuesta para mí es claramente sí. Sí que podemos resolver muchos problemas de los que están ocurriendo y como luego los veremos, problemas que además salen todos los días en televisión, pues últimamente pues, coronavirus, estamos hablando también de problemas como los incendios eh, ahí en la zona de, de Australia, pero no son en Australia sino en muchos sitios. Entonces al final un poco sí que podemos resolver problemas y lo que queremos es ver cómo podemos resolver esos problemas. Y en eso es un poco en lo que se va a tratar de focalizar la charla. Eh, Xavier lo ha dicho y de alguna manera un poco hemos dicho eh, la palabra de ciencias de la salud y la vida ¿por qué ponemos de ciencias de la salud y la vida? es una manera de englobar mucho más, no solo la bio, porque parece que la bio, la bioestadística parece como, como que bueno, cosa fácil, la bioestadística tiene que ser aplicar la estadística en biología bueno, no necesariamente, de acuerdo, porque uno se preguntaría ¿de verdad los biólogos necesitan estadística? la gente que trabaja en biología necesita estadística, sería la gran pregunta Incluso podríamos decir, bueno, es que muchos de ellos la crearon. Y, hombre, crearla, crearla, ¿no? Porque habría estadísticos antes, ¿no? Bueno, en realidad más que menos lo que sí que podríamos decir de alguna manera es que sí que se desarrolló, una, una gran influencia de toda la, de la estadística vino marcada por muchas de las preguntas que se estaban haciendo desde la biología. Muchas cosas que habréis empezado a estudiar y demás, tipo pues cosas de Fisher, de Galton y demás, sí que de alguna manera estaban muy influenciadas por un interés de acuerdo en resolver problemas que estaban en la biología. ¿de acuerdo? Eh, pero dentro de la biología, pues la biología es amplísima, ¿de acuerdo? Pues habréis oído hablar en la genética, en la genética a día de hoy prácticamente o sabes algo de estadística o, o de, barra informática también, o no puedes llevar a cabo todo lo que se está haciendo en, en, en la genética, ¿de acuerdo? En ecología, que es en donde yo luego me focalizaré un poco más, también es muy importante la idea de tener de alguna manera conocimiento sobre, pues como comentaba hace un momento Xavi, y será un poco lo que hablaré yo después, donde se encuentran determinadas especies, tanto de plantas como de animales, etcétera pero un poco esa amplitud de pensar que solo desde la biología es donde se necesita la estadística es como muy restrictiva y es mucho más amplio en realidad la bioestadística, podríamos hablar que aparecen muchísimos más con muchos sitios también la medicina, la epidemiología, neurociencias, etcétera. En medicina pues podéis imaginar, pues con lo que estábamos hablando antes, el coronavirus y demás que también se ve bastante desde la propia epidemiología. La química, donde para mí una de las personas que podríamos considerar más famoso a nivel estadístico, lo habéis estudiado seguro, como student, que era un químico, el que trabajaba en la empresa Guinness, que trabajó más guay, trabajas en la Guinness y además encima eres estadístico bueno para algunos de nosotros una maravilla ¿vale? también en farmacia donde podríamos decir que uno de los campos más amplios donde además muchos estadísticos están ganando mucho dinero con los ensayos clínicos a día de hoy prácticamente cuando quieres desarrollar cualquier fármaco o haces un ensayo clínico o no estás pudiendo tirar adelante con lo cual también hay una aplicación enorme en esos campos pero podemos irnos a temas como física, vulcanología, climatología todos los volcanes se puede estudiar más o menos por dónde va a desarrollar la lava y en todos esos procesos, que muchas veces son procesos físicos, también necesitas estimar parámetros. Y si necesitas estimar parámetros, al final del día vuelves a necesitar hacer estadística. ¿De acuerdo? En general, un poco pues ese nombre de ciencias de la salud y la vida pues, englobaría un poco más, es más genérico que esa idea solo de bio y ya está. ¿no? ¿De acuerdo? Es una manera de decir que al fin y al cabo un poco, bueno, pues, nosotros podemos resolver problemas en muchos campos más de la parte digamos, eh, de ciencias de salud y la vida. Bueno, la gran pregunta es un poco, vale, sí, podemos resolver problemas, eh, ¿dónde está esa solución a todos los problemas que existen en este momento? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? sería la primera de las frases, ¿cómo puede ayudar la, la, la estadística en este tipo de campos? Bueno, lo primero, eh, pensando que la estadística es más que nada una forma de pensar, una forma de abordar problemas, una, una forma de, basados en cualquier cosa, aparte de la evidencia, de acuerdo y no solo llegar a esa idea de que analizamos datos y ya está, sino somos capaces de analizar datos, pero somos capaces de poner algo más, poner una modelización y poner de alguna manera una forma de digamos podríamos decir como comentaba hace un momento de pensar, ¿vale? Para mí una de las palabras claves cuando empiezas a trabajar en este tipo de, de cosas, que ha sido pues prácticamente lo que yo llevo haciendo en los, próximos, en los últimos 10-15 años, sería un poco trabajar de manera interdisciplinar, al fin y al cabo, o, cuando hablamos de interdisciplinaridad es cruzar de alguna manera diferentes campos, no solo es que nosotros hablemos y sepamos de estadística que sí, que la sabemos, pero muchas veces nos quedamos en nuestro mundo, y a mí ha pasado muchos años de estar ahí en mi mundo, con, haciendo mis cosas y tal, haciendo mis modelos, pero un poco no, no, no trabajábamos con gente. En el momento que eso cambie, te pones a trabajar con gente y empiezas a interactuar con ellos, lo que te das cuenta es que la gente tiene una buena cantidad de problemas y que para resolver esos problemas necesitan datos, necesitan estadísticos que les ayuden de alguna manera a resolver y analizar esos datos, ¿de acuerdo? En esa idea, yo creo que ahí el éxito un poco nuestro, como posibles y como aquí un amplio espectro de futuros de alguna manera gente que va a trabajar en este campo, yo creo que sería un poco aunar ese conocimiento real de los expertos, porque al fin y al cabo la gente sabe muchísimo, de acuerdo con el que nosotros podemos aportar. Nosotros sí que podemos aportar cosas, pero uniendo lo que nosotros sabemos a lo que ellos saben, seguro que vamos a poder llegar a resolver problemas importantes. ¿de acuerdo? Como decía Pearson, al fin y al cabo un poco la estadística se puede considerar como la gramática la de la ciencia, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera nos ayuda y está en toda esa idea de nosotros podemos, bueno, yo creo que resolver dando esa herramienta que al fin y al cabo... Es la estadística, ¿de acuerdo? Dicho esto un poco, pues un poco lo que va a consistir esta charla de alguna manera va a ser tratar un poco de contar uno de los problemas en los que nosotros nos hemos focalizado últimamente, que como decía Xavi es el modelo de distribución de especies. Empezaré con el modelo más, más básico de distribución de especies y veremos cómo se puede incorporar complejidad. No que, cuando uno incorpora complejidad, uno podría pensar, bueno, ¿y para qué complicas el modelo? Pues porque muchas veces la propia vida, la propia, digamos, el entorno real, no es sencillo. Las cosas no son todas, vamos a resolver, vamos a aplicar el típico ANOVA y ya está, y con eso resolvemos todo. Bueno, con eso resuelves una serie de, de problemas básicos, posiblemente muchos, pero no el día a día cuando tú quieres resolver esos grandes problemas que nos encontramos. En esa idea de resolver más problemas es donde de alguna manera podemos tratar de ver cómo se incorpora esa complejidad, de acuerdo, dentro de esos modelos de distribución de especies. Bueno, pues luego, pues terminaré dando algunas conclusiones y unas referencias. Veamos un poco, básicamente, en qué sería un modelo de distribución de especies. Básicamente, la idea sería algo como esto, de acuerdo. De, vamos, de alguna manera, a tratar de relacionar, fijaros, espacialmente, los datos que nosotros tenemos, que fijaros que tienen todos una estructura más o menos, bueno, más o menos no, claramente espacial. De acuerdo, lo vamos a relacionar con una serie de variables medioambientales, las que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Para de alguna manera sacar lo que podríamos decir unos resultados, que sería una predicción de dónde se va a encontrar esa especie que nosotros estamos analizando. ¿De acuerdo? Así que, que nuestro problema básico y si habéis empezado a hacer algo de regresión, sería como un modelo más o menos de regresión, como los que estáis acostumbrados, pero la única idea diferente que habría sería que además de las covariables que tenéis, tenéis una variable de respuesta, tenéis unas covariables, pero además esas covariables tienen una forma o están distribuidas de manera espacial, lo mismo que vuestra variable de respuesta. Entonces, al final, un poco pues, sacaríamos, en vez de una recta de regresión, como haríamos. En, en, una, en un análisis de regresión básico, pues tenemos como resultado un mapa que también predice en, la, en una serie de puntos si tengo o no tengo esa especie o cuánto de esa especie tendría. ¿De acuerdo? Esa sería más o menos la idea básica que habría detrás de todo lo que vamos a, un poco a ver a lo largo de hoy. Los ejemplos, como antes también un poco aportaba Xavi, no es solo quedarse en una idea de una especie. Nosotros hemos hecho con especies terrestres, también sobre todo, y fue un poco cuando empezamos a trabajar, con especies marinas. Pero también últimamente también lo hacemos con plantas, ¿de acuerdo? A ver dónde se encuentran determinadas plantas y sobre todo también con enfermedades. Lo hemos hecho con enfermedades de animales y lo hemos hecho con enfermedades también de plantas, ¿de acuerdo? También ¿de acuerdo? tratando de ver dónde se encuentra una determinada enfermedad. Podríamos hacer, por ejemplo, utilizar un mapa, como el que acabamos, perdona, un mapa como el que acabamos de hacer, que en vez de estar todo dentro del mar, pues estuviera en la zona de dentro y podríamos hacer un mapa de dónde se encuentra, por ejemplo, la gripe en toda esa zona de ahí. Podríamos hacer algo similar, pensar que un poco la, la, el tipo de idea siempre más o menos sería la misma, ¿vale? Como os comentaba, perdón, eh, es al revés. Eh, aplicaciones, pues podéis imaginar, hay muchísimas, ¿de acuerdo? Hay muchísimas aplicaciones desde aplicar acciones a cambio climático, ver cómo va evolucionando esa especie porque si vemos un poco que la especie luego va a haber menos en el futuro de alguna manera el cambio climático sí que está importando si una de esas covariables de alguna manera tiene algo que ver con temperaturas y demás y resulta que hay un incremento en temperatura la especie va a cambiar de sitios y podemos ver una influencia después en ese, en ese cambio climático. Por supuesto, a nivel de conservación de especies, si queremos saber dónde una especie se encuentra o no, pues podéis imaginar que eso sea importante. A nivel de pesquerías, pues claramente si queremos una especie determinada que tenerla controlada, necesitamos saber dónde está, a ver si hay alguna zona donde hay más, para protegerla, no para ir a pescar más, sino seguramente si son los más pequeños para proteger esa zona, ¿de acuerdo? Como os comentaba un poco, pues eh, todo esto surgió, el primero de los trabajos que nosotros, la primera vez que vino alguien a comentarnos este tipo de problemas, pues eh, del Instituto Español de Oceanografía, aquí cerca, bueno, ahí en, en, en San Pedro del Pinatar, ¿de acuerdo? Buscando la idea de hacer hábitats esenciales pesqueros, bueno, y a partir de ahí pues, empezó todo, toda esta historia, ¿de acuerdo? Pero también últimamente nuestro, el, el otro sitio donde hemos estado trabajando muchísimo ha sido con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, ¿de acuerdo? A nivel de enfermedades de, de, de plantas, y también con el Centro de Investigaciones Agrarias de la Chunta Galicia, con la Estación Biológica de Doñana y con el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Todos ellos han venido, pues mucha gente pues, viene con los tipos datos de con una forma espacial, claramente, y en el que el objetivo es, de alguna manera, predecir dónde se encuentran determinadas especies, Vale, eh, vale y entonces, ¿cómo abordamos toda esta problemática de, le, de, de que tenemos que analizar estos datos? Y con esta característica muy especial, pues la, la primera característica es que los datos, de alguna manera, vienen georreferenciados. Eso nos lleva ya a una parte de la estadística muy clara, que sería la estadística espacial. Un poco La, la estadística espacial viene basada un poco por esta famosa ley de Tobler que de alguna manera pues las cosas sí que pensamos que dependen, unas de todas, pero claramente las que están más cerca pues dependen más, ¿de acuerdo? Es una manera de representar esa idea de la contiguidad que tienes a nivel de, bueno pues yo estoy aquí o estoy aquí, si estoy cercano de alguna manera puedo estar relacionado, que en las especies y cuando haces este tipo de, de estudios pues está muy muy marcado, desde luego si tú tienes una enfermedad en un sitio seguramente en los sitios cercanos debería haber cierta relación, ¿vale? Eh, si no lo habéis trabajado, pero bueno, os lo comento brevemente, existen como tres grandes tipos de datos espaciales. Nosotros nos vamos a basar en los datos geostadísticos que vienen a, a estar marcados, ¿de acuerdo? En los que yo tengo una localización en el continuo, ¿de acuerdo? Y en, el, en cualquier sitio podría haber de resultado, ¿de acuerdo? Podría tener esa variable analizada, pero yo lo tengo en una determinada cantidad de puntos, ¿de acuerdo? Y en esos puntos lo que me interesa es en los que tengo y en los alrededores tratar de hacer ese mapa, ¿de acuerdo? Existe también otra posibilidad. También estamos analizando la que sería, pues, por ejemplo, cuando hacéis mapas en los cuales lo que tienes es cada uno de los datos, no lo tienes en un continuo, sino tienes como en diferentes áreas o lo cual. En este caso se llaman en redes de localizaciones. Pues El típico mapa, no sé si los habréis visto, porque las hace una semana y media o dos salió en el país un artículo bastante marcado que hablaban de un mapa de mortalidad. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Un compañero de nuestro departamento lo está llevando todo, Miguel Ángel. Y la verdad es que yo creo que vale, vale la pena pegarle una mirada a ese Atlas que han hecho de mortalidad de toda... España, ¿De acuerdo? Municipio a municipio. Porque ahí el dato sí que se encuentra en el municipio. A diferencia un poco del tipo de datos que os estaba comentando yo, que en principio puedo tener datos en cualquier punto, no tiene que ser exactamente en cada municipio un único dato. ¿vale? Otra posibilidad sería también que tuviéramos un patrón puntual en el que viéramos a ver en qué situ situación ocurren los... los eh, los sucesos que nosotros estemos analizando. ¿De acuerdo? Hablaremos brevemente, a lo mejor, si da tiempo, un poco hacia el final en, de patrones puntuales. ¿vale? Pero sobre todo nos vamos a focalizar en datos geostadísticos. Luego, de, una vez ya quieres analizar este tipo de modelos, lo que, lo que te gusta es tratar, de alguna manera tratar de incorporar toda la complejidad que existe. Para incorporar toda la complejidad, muchas veces lo que te das cuenta es que necesitas hablar como, con diferentes estructuras jerárquicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos decir un poco por jerárquico? Que de alguna manera marca esas jerarquías. Bueno, pues viene un poco basado en la idea de que tú muchas veces cuando tienes incertidumbre de los datos, en tu caso pues de una especie, muchas veces está condicionada a otras cosas que están ocultas. Podríamos llamarlo como otra serie de procesos ocultos, ¿de acuerdo? Que están tratando un poco de o tratándolo, no, perdón, están influenciando, ¿de acuerdo?, en la variable que tú estás analizando, ¿de acuerdo? Pero además también cuando tú tienes, cuando quieres expresar esos procesos, también tienes incertidumbre en ellos, ¿de acuerdo?, porque tampoco controlas ese proceso como está ocurriendo, ¿de acuerdo?, así que un poco la clave en este tipo de modelización jerárquica, ¿de acuerdo?, cuando tú modelizas jerárquicamente, siempre es utilizar probabilidad condicionada, ¿de acuerdo?, es un poco decir, bueno, yo voy a expresar mis datos, mis, las variables que representan mis datos, condicionados a una serie de procesos, y luego esos procesos los voy a condicionar a los parámetros. Si los parámetros, además, también tengo cierta incertidumbre, puedo volver a marcar otra jerarquía marcando otras distribuciones para explicar esos parámetros de acuerdo? y marcar, por ejemplo, otros hiperparámetros. Si os dais cuenta, son todo como jerarquías, que son distribuciones condicionales. ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando más que distribuciones de probabilidad condicionadas. Cuando tú tienes ya todo tu modelo, tienes que hacer inferencia al fin y al cabo, ¿vale? Pues un poco pues lo puedes hacer desde la perspectiva clásica o lo puedes hacer desde la bayesiana. Pues no hay ni mejor ni peor, cada uno un poco busca la que de alguna manera le funciona mejor. Nosotros, pues bueno, por una cierta tradición quizá departamental y demás, pues trabajamos en bayesiano. Pues vale, pues también podría hacerse perfectamente en clásico y utilizar muchas de las cosas que vamos a ver pues de la, de la manera alternativa. ¿De acuerdo? Eh, el problema cuando trabajas en Bayesiana, y fue durante mucho tiempo pues, la, la, la inferencia Bayesiana pues estaba muy, muy podríamos decir, muy cortada, muy, muy eh, retrotraída a, di, a diferentes eh, modelos muy sencillos, venía marcado porque necesitabas aproximar las distribuciones a posteriori, que es la forma un poco en la que trabaja la Bayesiana, y era bastante complejo. Bueno, a día de hoy pues, se puede utilizar MCMC o se puede utilizar INLA y, y la aproximación del SPDE de para de alguna manera tratar de... Hacer inferencias sobre los parámetros, ¿vale? No voy a entrar en esto, podríamos hacer solo una charla solo de esta parte, así que, que no, no, no, es el, no es el objetivo hoy, ¿vale? Eh, lo que sí que vamos un poco a ver es cómo expresamos ese modelo de distribución de especies que he puesto antes, la primera, la primera transparencia, un poco donde estaba la, la, la variable respuesta, todas las covariables y un poco el objetivo de la predicción. Lo vamos a montar como un modelo geostadístico, un modelo geostadístico espacial. Entonces, lo que es importante es que yo podría tener diferentes medidas. ¿Vale? Idealmente pues, eh, podríamos tener una, una distribución que fuera por ejemplo la cantidad que yo estoy midiendo, por ejemplo cuando vas a pescar tú puedes hablar de la abundancia, la abundancia pues claramente se distribuye en una variable normal, pero yo también podría tener por ejemplo el conteo del número de especies que veo o también podría tener si existe una especie o no. ¿de acuerdo?, en ese caso una binomial, o la proporción de algo, ¿de acuerdo?, la proporción, y luego veremos algunos ejemplos, como la proporción de descartes, ¿de acuerdo?, que yo he medido. En, en ese caso, pues tengo diferentes distribuciones de probabilidad para expresar esa variable de respuesta, ¿de acuerdo?, lo que tengo, como os decía, son datos geoestadísticos. lo que tengo son observaciones puntuales de una de esas cantidades que varía dependiendo pues, de la región, pues varía dependiendo de cada una de las regiones, pues lo puedo tener aquí, aquí, pues, pues lo puedo tener en diferentes sitios. ¿vale? Y como os comentaba, el objetivo va a ser predecir... ¿De acuerdo? tener el valor en los otros puntos que hay alrededor, ¿vale? no en los que yo tengo, sino en los de al lado, haciendo como, como si fuera ese modelo de regresión que comentábamos al principio. ¿vale? Todo, esto forma, eh, todo esto en forma de un modelo jerárquico bayesiano-espacial pues va a tener esta forma de aquí tendríamos unos datos, ¿de acuerdo? Los tenéis aquí, I1 y sub 1 y sub n, que serían los valores que yo he observado de cualquiera de esas variables, puede ser una normal, una Poisson o lo que sea, ¿de acuerdo? Con una media en todas esas localizaciones. Ese es el valor medio que yo esperaría que hubiera en ese sitio, ¿vale? Nuestro objetivo, de alguna manera, sería saber un poco pues, esa, esa parte, ¿vale? Muy bien, el modelo del proceso, yo lo que tengo que hacer es, bueno, lo tengo que, de alguna manera, relacionar, fijaros lo que pongo aquí, expreso. Eh, dependiendo, para, así me vale para todos, no sé si habéis trabajado modelos lineales generalizados, habéis visto en clase ya sí, bueno, entonces ya lo sabéis, perfecto bueno, pues lo que tengo es, como tengo diferentes distribuciones de probabilidad, puedo trabajar perfectamente con un predictor y poner ese efecto que yo estaba diciendo, un efecto espacial, ¿de acuerdo? Que sea este W aquí, y lo que tengo aquí pues es el link habitual y pues, una parte de un predictor. Ya, vale Entonces, fijaros, esa estructura que yo de alguna manera os estaba poniendo al principio, la tenemos aquí. Tenemos la variable de respuesta que yo estoy midiendo, en esta parte de aquí tenéis ese predictor que serían pues todas las posibles covariables, ¿de acuerdo? Y lo que tengo ahí pues es un efecto aleatorio espacial porque le voy a dar una estructura a esa variabilidad que existe en cada uno de los puntos en forma de un efecto aleatorio. Esa forma, bueno, pues tiene la forma de un campo latente gaussiano que tiene toda esta estructura, que es como, bueno, pues podéis, de ahí veis esa estructura que eh, es un efecto aleatorio, normal, de media cero, y lo que sí que tiene pues, es una cierta estructura de espacialidad, que lo que marca es lo que os hablaba al principio de esa ley de Tobler, los que están más cerca, de alguna manera, están más relacionados de acuerdo, que los que están más lejos. Si yo tengo en un, en un sitio un valor, lo que pienso es que cercano, de alguna manera, tiene que haber esa relación. Y eso lo marco en forma de una pues, matriz de varianzas, covarianzas, explicando esas distancias con los puntos de alrededor. ¿Vale? El problema que viene con todo esto es que empezamos a hacer, si os dais cuenta, pues es, teníamos unos datos, tenemos una estructura que linka con una serie de, de, de, de, en este caso, de un proceso, y ese proceso que hay aquí, pues tiene unos parámetros y al final, pues tengo que, si os dais cuenta, es esa idea de las jerarquías que yo os comentaba antes. ¿vale? Entonces, todos son distribuciones condicionales. Tengo los datos... ¿De acuerdo? Que están condicionados a unos determinados parámetros y fijaros que esas medias que yo tengo aquí las linko con una información. ¿De acuerdo? Esa idea de jerarquía es un poco la que va todo el rato yendo detrás. ¿vale? Bueno, como os comentaba que trabajábamos en Bayesiano nosotros, bueno pues un poco lo que necesitamos es marcar una distribución a priori para esos hiperparámetros y parámetros que se han quedado por aquí en toda la modelización. Si lo hiciéramos en clásico pues no necesitaríamos añadir esto y lo único que tendríamos es pues, que buscar el estimador máximo versímil de todos ellos. ¿vale? Al final un poco como os comentaba también la distribución analítica de esas distribuciones a posteriori no, no existe entonces pues tienes que buscarte la vida un poco pues haciendo o simulación o en este caso integración numérica que es lo que nosotros hacemos. ¿vale? Muy bien, la idea un poco para que es lo que nosotros un poco buscamos para, aportar, para abordar esa, esa computación es tener presente un poco que toda esa estructura que yo acabo de poner es un modelo latente gaussiano y puedes calcular las distribuciones a posteriori de los parámetros utilizando, pues en este caso la, lo que se llama INLA, que es el integrating nest de Laplace Approximation, que es una aproximación de Laplace como podríamos hablar, encajada, y que reconoce muy bien y funciona muy bien para esos modelos jerárquicos que acabamos de decir, y que cumplen también esa idea de que tenemos un modelo gaussiano, ese modelo latente. La palabra latente gaussiano vendría indicada porque lo que yo tengo aquí es gaussiano, que es una normal, y latente en esa idea de que es como una capa, un proceso, podríamos decir, oculto de alguna manera, no es oculto, pero bueno, está detrás del proceso que tú, en principio, te interesa en primer lugar. ¿vale? Muy bien, y luego también utilizamos una aproximación, ¿de acuerdo?, para lo que llaman stochastic partial eh, differential approach, ¿de acuerdo?, para aproximar el campo latente gaussiano que nosotros tenemos, que es continuo, continuo en el sentido de que lo que yo tengo no es solo lo que hablábamos al principio, os acordáis cuando hablábamos de los, de los municipios?, los municipios, de alguna manera, pues hay, bueno, pues uno es vecino del otro, pero no hay esa idea de continuidad, porque hay un valor aquí, hay otro a una distancia, ¿vale? Aquí no, en el momento que nosotros podemos hacer todos un continuo de todo, ¿de acuerdo? Ese campo latente gaussiano ya no tiene una estructura discreta, sino que es continua, entonces necesitas aproximarlo por un campo marcoviano aleatorio gaussiano que sí que es discreto, ¿vale? En ese caso, pues bueno, eso hace que la computación sea bastante, bastante más sencilla, digamos. En términos reales de computación, pues podríamos estar hablando, pues, no, no sé, pues podríamos hablar de que un modelo de estos te puede costar, a lo mejor utilizando Markov Chain Monte Carlo, métodos MCMC, te puede costar, pues, no sé, dos, tres horas, y a lo mejor cuando lo haces con y SPD te puede quedar en minutos, y a veces hasta segundos. ¿vale? entonces el, el cambio es bastante, bastante grande, ¿vale? El modelo final pues, tendría toda esta estructura, tendríamos unos datos que dependen de la media, de acuerdo, esa f puede ser cualquier distribución de probabilidad, teníamos esa estructura en la cual tenemos las covariables y el efecto aleatorio, el de ese campo latente gaussiano que hemos hablado, el efecto espacial, y luego pues, necesitamos ponerle una serie de previas tanto a estos parámetros como a los otros, estas son las distribuciones habituales, bueno, pues no, no hace falta entrar en mucho más detalle, ¿vale? El efecto ahora, pues en vez de depender de los dos parámetros que depende habitualmente cuando trabajas en, en geostadística habitual, pues depende de otros dos, en este caso del rango del efecto y de la varianza total, ¿vale? Os voy a contar alguna serie de aplicaciones de este modelo, que podríamos decir el modelo más básico de todos, de acuerdo a un poco que hemos hecho últimamente. Eh, imaginar que lo, vuestra primera variable eh, de interés sería la presencia o la ausencia de algo. Bueno, pues entonces lo que tenemos son mapas de la distribución predictiva posterior y de la probabilidad de encontrar bien una especie, bien una enfermedad. Es decir, sacamos un mapa de probabilidad. De acuerdo de dónde pensamos que va a haber una determinada enfermedad o en otra. Lo hemos aplicado a la distribución del Jurel, fue nuestro. uno. pues el, digamos que nuestro primer trabajo, un poco en esta línea, de acuerdo. Eh, la distribución de prevalencia, en este caso, de una enfermedad en, en, en, en vacas, de acuerdo, la paramfistomosis. También en la distribución del citrus black spot, que es una enfermedad de las. que va, que afecta a las naranjas, de acuerdo. En un, un estudio que hicimos. Sobre esa enfermedad que en este momento pues está solo, el CBS está solo en, en Sudáfrica, pero hay una problemática enorme de que se, en Sudáfrica quieren que traer esas naranjas aquí y aquí la gente pues está preocupada de que si entra podía pues hacer un, un destrozo. ¿vale? Eh, también la distribución de las meobranquios, que bueno, que las meobranquios, para que no lo sepa, yo tampoco lo sabía en su momento, pero lo que te da la interdisciplinaridad es que aprendes otras cosas, ¿vale? Pues, pues son los tiburones. Ah, vale, pues bien. Vale, pues entonces, como son muy vulnerables, cuando vas pescando, pues les interesaba de alguna manera, pues tener controlados donde estaban, ¿vale? Aquí tenéis un ma tres mapas, ¿de acuerdo? Esa, de, en este caso, de la mediana de la probabilidad posterior posteriori, de, de la mediana ya sabéis un poco ese valor central, y os marca un poco, pues fijaros, Prácticamente somos capaces como de marcar en qué zonas se encuentran estos, eh, bueno, aquí esto es el, el mar menor, ¿vale? Así que tenéis un poco de control de dónde está, ¿vale? Así que tenéis más o menos un mapa de dónde se encuentran tres especies de todos los elasmo y que hay, ¿vale? Muy bien, imaginaos que también, otros casos que hemos hecho, es que lo que estamos midiendo es en vez de esa presencia-ausencia, pues lo que tuviéramos fuera la abundancia, ¿vale? Pues en ese caso pues podríamos medirlo con una normal, una gamma, cualquier distribución así. En ese caso pues hemos, canteado, hemos trabajado con la cantidad de descartes que se producen, porque en lo del descarte, pues os podéis imaginar, también es un problema muy, muy importante. Me refiero a descartar, estamos hablando de que hay veces que hay barcos que todo lo que pescan lo tiran porque lo que pescan no les gusta, no, no va a tener una venta y cogen y todo lo que han pescado va directo al mar. Pues imaginar, es un poco la problemática. Entonces se está intentando ver dónde, se, dónde hay más descartes para de alguna manera no descartar todo. ¿de acuerdo? También para la abundancia del reclutamiento, pues bueno, los juveniles podríamos hablar, de los, pues en este caso de las merluzas pequeñas, pues hacíamos un, un ejemplo de esto. ¿vale? También lo hemos trabajado... Con Xavi, de acuerdo, El, y bueno, y con Javi también, y con Asun, con todos, es verdad. El, pero más como sale él, enseguida te quedas ahí con la primera palabra, ¿vale? El, la distribución espacial en este caso de los índices bioclimáticos, ¿de acuerdo? Tratar de dar mapas de acuerdo de dónde es determinadas características bioclimáticas, lo cual permite también un poco, pues, graduar o tener diferentes valores de acuerdo dónde están los climas. En, en este caso, pues, lo hacíamos en la isla de Chipre, ¿vale? Como tenéis aquí, ¿vale? En este caso, pues, analizaba la hombrotermia y aquí tenéis un poco pues esa idea de tratar de ver eh, en este caso la, la, lo tenéis aquí el valor medio más o menos de esa característica que es la homotermia, pues ver en qué valores ocurre ese, esos determinados valores entonces podemos sacar como un mapa de acuerdo donde medimos de acuerdo a esa característica donde, donde está vale también podría ser eh, que estuviéramos trabajando con una proporción, de acuerdo. En este caso, pues hablaríamos de distribuciones beta, de acuerdo. Pues en este caso, pues, por ejemplo, pues, eh, la proporción genética de una determinada planta, la rampidosis italiana, ¿de acuerdo? nos permite valorar el efecto del cambio climático proyectando a, al futuro, de acuerdo, cómo sería o dónde estaría esa, esa distribución de, de esa planta. Entonces puedes ver un poco cómo va a evolucionar y ver de alguna manera si de alguna manera pues está ocurriendo o hay algún tipo de cambio climático, ¿de acuerdo? Eh, también lo trabajamos en, en, para analizar un poco, como os comentaba antes, la, en este caso la proporción del de descarte. Sí que ocurría mucho que lo que nos dábamos cuenta es que cuando trabajabas con la cantidad del descarte a veces no reflejaba exactamente lo que estaba pasando porque, pues podéis imaginaros, aunque lo estandaricemos, no es lo mismo cuando estás pescando tirar todo lo que tienes que tirar un porcentaje, puede estar estandarizado y demás, pero marca mucho el porcentaje de lo que tiras. Entonces empezamos a trabajar como una binomial y nos permitía de alguna manera identificar determinadas áreas para poder pescar. ¿vale? Es un poco ir más allá. <coughs> perdón Aquí en este caso tenéis la media, de en este caso de la proporción de, de las especies, ¿de acuerdo? como lo que tenemos una, una distribución beta. Lo que hemos reflejado aquí también es <coughs> perdonad, eh, una zona, ¿de acuerdo?, tanto una como la otra, entonces de alguna manera hay menos descartes, ¿de acuerdo?, porque fijaros, es un poco, esos valores son menores. Aquí lo que tenemos es el mapa de la componente espacial, ¿de acuerdo?, es, cuando representamos la componente espacial es diferente de cuando estamos representando la distribución predictiva porque lo que nos marca esa componente espacial, de alguna manera, es el añadido, además de un poco lo que serían las otras covariables, ¿vale?, todo esto de aquí no deja de ser modelos entre comillas simples, simples en el sentido de que siempre tienen la misma estructura, ¿vale? como os comentaba antes, la idea de que tenemos una parte que serían las covariables y luego el efecto espacial. ¿vale? Entonces hay covariables y efecto espacial y siempre esas covariables con un efecto lineal. Por supuesto pensar que todas las covariables se van a relacionar de manera lineal y pensar que eso es todo lo que la, la complejidad que hay es muy corto, entonces nos, existe muchísima mayor complejidad. ¿vale? En, en principio muchas veces lo que nos ocurre, y además pasa mucho, es la falta de independencia entre las localizaciones y el proceso analizado. Eso ocurre muchísimo cuando trabajamos con pesquerías. Podemos pensar por qué, porque de alguna manera cuando tú vas a pescar, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, si tú tienes un barco y vas a pescar, ¿vas a donde hay o a donde no hay? ¿Dónde crees tú que vas? Tú vas a donde crees que hay, vamos a ver, pensarlo un poco así, en frío, tú tienes un barco, te pones a, a ti te han dicho, es que por allí hay, pues tú vas allí, no vas a donde no hay, entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes los datos, y muchas veces los datos nosotros los tenemos de observadores a bordo, un observador a bordo es una persona que se pasa allí un mes con los pescadores, y va a donde le llevan, ¿no? Entonces si tú vas, van a donde ellos creen que va a haber pesca. Ahí deja de haber esa independencia que habéis visto desde que habéis entrado vosotros, muchas veces lo que ocurre es que hay no hay independencia, y si no hay independencia los datos no los puedes analizar igual. Ese tipo de muestreo ya no es un muestreo independiente, que es lo que seguro que habéis visto hasta la salida, sea x1, x2, xn, una variable aleatoria, ¿no? independientes, idénticamente distribuidas, ¿no? Pues esa independencia muchas veces, cuando estás en, el, en este tipo de contextos, no existe. O sea, no existe o cuesta mucho de, de ver que está ahí. ¿vale? Ese tipo de muestreo se llama muestreo preferencial en el sentido de que no es un muestreo independiente y entonces conviene tenerlo presente. ¿vale? Muchas veces también lo que tenemos es que la información es diferente. ¿vale? Existe ausencia de información en los, en los sitios en los que yo analizo las covariables. ¿de, acuerdo? de alguna manera lo que ocurre es como una especie de desalineamiento, podríamos llamar, de acuerdo entre los datos que yo tengo y lo que yo necesitaría para analizarlo. ¿vale? También lo que nos hemos visto también muchas veces es que cuando tú analizas los datos a nivel de pues necesitas una serie de propiedades, ¿de acuerdo? La estacionalidad es una de ellas y cuando tú tienes una barrera, eso deja de ocurrir. Por si tú tienes una barrera, ¿de acuerdo? Ya no, ya no puedes aplicar el mismo modelo y por barrera me, me explico, imaginar que tenéis pues, los típicos fiordos, ¿vale? Que tienes ahí mogollón de entradas y tú quieres analizar los peces. Vale, eh, entre un, una punta del fiordo y la punta del fiordo al lado, a lo mejor solo hay un kilómetro o dos de distancia, ya, un kilómetro dos de distancia por tierra, pero por mar estamos hablando de 50, 100 kilómetros, entonces ya no, esa barrera de alguna manera te está diciendo que esa contigüidad que tú estabas valorando y metiendo en el modelo desaparece, entonces tienes que poner en el modelo que hay una barrera, ¿vale? También muchas veces, pues ocurre muchísimo, sobre todo cuando trabajas con pesca, tienes un montón de ceros y tienes que empezar a diferenciar los ceros de qué tipo son, si son ceros de un tipo, si son ceros en el sentido de, ¿son ceros porque aquí no hay? o ¿son ceros porque yo he pasado por allí y por lo que sea no, no, no he pescado cuando sí que hay? ¿vale? Entonces, bueno, esa idea también es importante. Luego, muchas veces también los datos, lo que nos ocurre es que hay una variabilidad temporal las especies no se comportan igual todos los años, lo que hoy un año están en un sitio, al año siguiente están en otro, entonces es in interesante también dar esa, esa idea de componente espacial y temporal. ¿vale? Luego también, que estamos trabajando bastante, es la idea de que de, de tenemos diferentes especies y lo que nos interesa es relacionadas entre ellas. Me refiero cuando no pensar que tenemos una única variable de respuesta, sino que podemos tener varias de ellas, ¿vale? Y en un determinado sitio tengo varias especies y quiero explicarlas todas a la vez, ¿vale? Aquí tenéis un, unas cuantas. Todas esas las hemos hecho un review bastante, yo creo que bastante completo en, en ese trabajo que hay ahí, ¿de acuerdo? De, una, de la tesis de, de Joaquín. Eh, os voy a comentar algunas de ellas, no voy a entrar en todas, pero así por encima os comentaré, por ejemplo, la del muestreo preferencial. Bueno, pues como os comentaba, pues en ese caso, pues las localizaciones que tú tienes, pues están marcadas por donde tú crees que va a haber, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la idea es tratar de construir un proceso puntual, como os decía antes, que es el tercer tipo de datos espaciales, construir un proceso puntual, ¿de acuerdo? con una marca, una marca en el sentido de que lo que voy a ver es... El proceso puntual sería un poco como ver dónde se distribuyen, en qué localizaciones y voy a poner que la marca en cada uno de esos puntos sería la cantidad que yo de alguna manera pesco, por ejemplo. ¿vale? Entonces, en ese caso, el proceso del muestreo es un patrón puntual que depende también del, de ese proceso que tú buscas, que sería el, el proceso que te marca cuánto... De, ese, de esa especie hay ¿de acuerdo? eso en forma de modelo, pues tendríamos un modelo para las marcas que al fin y al cabo sería esa idea de cuánto observo yo que en este caso pues puede ser la abundancia pero fijaros, la abundancia de alguna manera depende de ese proceso espacial pero lo que hacemos es que también ponemos un proceso para explicar dónde ocurren esas localizaciones con un proceso puntual y fijaros que es la, la parte más bonita que lo que hacemos de alguna manera es hacer que compartan ambos modelos ese efecto espacial. De alguna manera lo que estás diciendo es que el efecto espacial que tú crees que existe para la abundancia ¿Vale? Porque tú vas a hacer como un mapa de dónde crees que hay más, pues ese mismo es el que marca las realizaciones. ¿vale? Entonces, de alguna manera, ese proceso puntual lo que te está indicando, de acuerdo, ese proceso puntual junto con este modelo, de alguna manera, compartiendo esa componente, te permiten explicar ese, ese modelo mejor. ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, una simulación, aquí hay un campo simulado más o menos de no se ven muy bien, pero hay unos puntitos negros ahí, ¿de acuerdo? y si os dais cuenta en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? pues no hay nada, ¿de acuerdo? digamos que lo que está de color, el color sería ese proceso, ¿de acuerdo? y cuando yo simulo de ese proceso son los puntitos y si os dais cuenta ¿dónde están los puntitos? pues más o menos en la zona roja, en la zona azul prácticamente no hay, ¿vale? cuando tratamos un poco de utilizar eh, sin hacer el, el muestreo preferencial o haciendo el muestreo preferencial, en este de aquí sí que somos capaces de reproducir bastante mejor ese efecto que estábamos diciendo o ese modelo que hay detrás. En este de aquí pues, funciona un poco peor. ¿vale? Eh, hicimos un ejemplo sobre la abundancia de la gamba roja, que también pues, ocurre mucho. La gamba pues, es un producto estrella y los pescadores van a donde hay gamba, o sea, me refiero, no hacen viajes en balde, que digo yo, ¿vale? Entonces sí que os dais cuenta, si hacemos el muestreo preferencial, sí que somos capaces de encontrar muchísimo mejor cuál es la distribución de la gamba, que si os dais cuenta, hay, de, debe de ser prácticamente que hay una zona que a nivel de están todos en, el mismo, en la misma batimetría y muy posiblemente pues, lo que está reflejando eso es esa idea que tenemos ahí, ¿vale? O sea, que utilizarlo o no utilizarlo cambia muchísimo el, el estudio que tú estás haciendo, ¿vale? Porque, bueno, haceros la idea, si yo me voy a los expertos y les digo esto, me van a decir, no me creo ese mapa. Pero si les paso, van a decir, vale, ese me lo creo más. De alguna manera ellos te están diciendo, yo sé dónde está también. Los expertos de alguna manera tiene que corroborar que tu análisis al final se acabe apareciendo aquello, porque si no, menuda historia, ¿vale? Bueno, el otro que os comentaba sería un poco la idea de la incertidumbre en las covariables. Eh, incertidumbre en el sentido de que muchas veces pues, lo que te ocurre es algo como esto. Eh, eh, tenemos valores de las covariables. Que donde yo quiero hacer esa medición, pues no lo conozco. Aquí tenéis, por ejemplo, un e el ejemplo que hicimos de la paranfistomosis en Galicia. vale Aquí lo que tenéis son las estaciones, que son los triángulos, y las es de donde nosotros sacamos la información para sacar una determinada característica, por ejemplo, la temperatura, y las crucecitas que hay aquí, que serían un poco las las... Eh, las las granjas, me salía, estaba leyendo farm las granjas que es donde de alguna manera nosotros sabíamos si estaba o no estaba la enfermedad ¿vale? entonces si lo que nosotros queremos hacer es un mapa que explique una cosa en función de la otra, mi problema es que cuando yo vaya a sacar una, una predicción en este punto de aquí o incluso en los mismos puntos donde yo tengo la información, como no sé en ese punto dónde perdón, como en ese punto yo no sé exactamente el valor de la temperatura, no lo puedo poner en el modelo, con lo cual no puedo predecir bien ¿vale? Una solución muy básica a esta sería como decir, bueno, pues yo puedo hacer como un primer kriging, una, una primera estimación, una primera interpolación con las covariables, pero pierdo toda esa incertidumbre, ¿vale? La manera de poner ambas incertidumbres en el modelo, pues sería utilizar, haciendo un modelo geoestadístico espacial, también para esa covariable que tiene la, la incertidumbre, ¿vale? Al fin y al cabo, un poco lo que hago es el mismo modelo que yo tenía antes, pero le añado esa distribución espacial para la covariable que nosotros también estamos utilizando. ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, la distribución espacial de la covariable depende de una realización del propio campo gaussiano, de acuerdo que de alguna manera es, es desconocido para mí que es la propia covariable que yo estoy trabajando. Y también está, está interesante porque te permite, esa modelización, de alguna manera, te permite expresar también. Toda la propia variabilidad que tú tengas en el error de medida. Cuando tú tienes en el error de medida una variabilidad, porque muchas veces cuando nosotros medimos también cometemos errores. Me refiero a no. La gente no saca el valor directamente y dice: Mira, en este punto vale 30. Bueno, 30, pero con cierta incertidumbre. Esto sí que te permite de alguna manera. poner esa incertidumbre en el modelo. ¿Vale? Aquí tienes un ejemplo en este caso de la fasciolosis, de acuerdo, que también analizamos las dos, la paranfistomosis y, y la fasciolosis, en el cual un poco también lo que vimos es un poco, el, en, tenéis en rojo y en, y en negro los diferentes puntos en los cuales de alguna manera tenemos o no tenemos la enfermedad, es una variable en este caso Bernoulli, de acuerdo, y lo que tenemos es el, en este caso el primer y el tercer cuartil, cuando utilizamos, perdón, cuando no tenemos en cuenta la incertidumbre, es decir, hacemos un primer, una primera interpolación de esa covariable o en el segundo en el que sí que tenemos presente esa, esa incertidumbre los resultados no son, no son exactamente iguales y conviene un poco tenerlo presente porque muchas veces la tendencia natural que tenemos todos es a utilizar más que nada la arriba por, por propia comodidad me refiero hacemos un primer kriging que se llama una primera interpolación en la covariable y luego metemos esa sin, en, sin incluir esa incertidumbre en el modelo y eso muchas veces pues nos, nos quita mucha información vale la tercera de las, de las cosas que habíamos nombrado antes sería un poco el, el tema de las barreras o la falta de estacionalidad. En este caso, pues bueno, aquí tenéis una situación en la cual tenéis una serie de puntos, ¿de acuerdo? Tenéis una, en este caso, esto es la, el norte de la isla de Cerdeña, ¿vale? entonces tenéis la presencia de la ausencia, en este caso, pues de delfines, ¿vale? Es una zona muy, muy bastante conocida a nivel de, muy recreativa, ¿de acuerdo? Hay muchos yates, muchas historias, y lo que ocurre también es que estaban tratando de ver un poco si hay o no hay, esa presencia de esa especie, en este caso de ese delfín, en determinados momentos. Vimos que, era por supuesto, pues había una componente estacional enorme, en lo que ocurre en primavera y en verano no tiene nada que ver con lo que ocurre en diciembre. Me refiero, a en diciembre, los delfines campan a su aire y en, y en verano, pues allí prácticamente delfines es muy difícil ver, como nos podríamos imaginar, porque está lleno de barcas para arriba y para abajo, moviéndose. ¿vale? Eh, lo que sí que nos, eh, nos llamó de este problema eran la, la, las islas que había en el medio. ¿no? Si os dais cuenta, casi todos los datos están con islas en el medio. Claro, si tú tratas de hacer un modelo geostadístico habitual, lo que te va a ocurrir es que tú vas a acabar prediciendo aquí dentro. Claro, dices, bueno, pues predico dentro, bueno, pues le pongo encima, y por ahí delfines no va a haber claramente, como os podéis imaginar. Entonces, que, bueno, una solución rápida es, yo hago mi mapa habitual y le meto encima esto y, y aquí hay a Padia y a Gloria, ¿no? que decía que no, pues cuidado ahí tenemos que reconocer de alguna manera que hay unas zonas en las que hay como otro proceso, ¿de acuerdo? Es un poco, se puede intentar en el marco de, este, de esta aproximación del, del Stochastic partial Differential Equation se puede utilizar eh, permitiendo, tal como os pongo aquí que esa función de Mater, que un poco es un poco la, la que modeliza toda esta historia pues varíe en dos diferentes zonas eh, en un artículo que no es nuestro, de BACA y, y, y coautores, pues estuvieron trabajando cómo incorporar esto en todo el modelo SPD y nosotros lo que hicimos fue incorporarlo en este ejemplo de Cerdeña. Y aquí un poco pues, podéis ver el análisis y se podría valorar si pusiéramos también al lado el, el otro, la solución sin meter en cuenta las barreras, pues cambia levemente. ¿de acuerdo? En este caso, pues la forma de hacerlo es como marcar como... Como dos, dos procesos, ¿de acuerdo? Dos procesos. Un proceso que te explicara la zona, digamos, de eh, donde de alguna manera están las barreras, y otra en la que no. Al tener los dos procesos explicados, pues te permite de alguna manera pues, tener controlada o separadas ambas informaciones. ¿vale? Eh, otra, pues, otra cosa que también hemos trabajado, pues el exceso de ceros. Eh, bueno, pues en este caso, pues uno de los modelos más habituales, igual lo habéis oído bastante, son modelos como cero inflados, que lo que te permiten es como poner que hay muchos ceros, o también modelos Hardell, que te permiten un poco como hacer como dos modelos: un modelo que te explique el funcionamiento de las presencias y otro que, condicionado a que está, a que está presente la, la, la especie, puedas también explicar el resto de las covariables, ¿vale? En este caso, pues si la respuesta es continua, ¿de acuerdo? Pues que es un poco nuestro caso, pues lo hacemos de esa manera Uno que te determine si la respuesta es cero y otro que te indique la densidad, ¿de acuerdo? Es bueno, es una idea como, el, como del modelo Hardell, ¿de acuerdo? Pero con una distribución que te explique todo el, en este caso porque es una variable continua que nos marque la densidad, ¿vale? Eh, otra de las estructuras, lo retomaré, esto del exceso de ceros en, en dos transparencias, ¿vale? eh, otra estructura que también oh, nos puede interesar muchísimo es poner estructuras, digamos, espaciotemporales. Muchas veces cuando medimos el, el, el, las, una especie no nos interesa en una fotografía anual, sino nos interesa en una fotografía a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces. Asumiendo un término geostadístico como los que hemos dicho antes, podemos considerar diferentes estructuras espaciotemporales. Una podría ser como una distribución oportunística, entendiendo por oportunística que lo que ocurre un año, el año siguiente, pues no tiene nada que ver. ¿vale? Otro podríamos hablar de patrones persistentes, de acuerdo, que, que ocurrirían mucho también, por ejemplo, cuando en este caso pues diéramos como que existe una tendencia temporal, o sea que aparte del el proceso pues, espacial sería el mismo, pero la componente espacial, pues marcaría como una, unas tendencias ¿vale? también podríamos hablar como un patrón persistente de acuerdo? que es decir que es persistente en el momento pero un poco como que va cambiando, en este caso, con unas intensidades, digamos, que bueno pues un año hay más y un año hay menos, pero que el patrón es persistente. Como poner un efecto aleatorio de bueno, un poquito más un año, un poquito menos un año, pero el patrón se mantiene. Y por último, pues podríamos hablar, por supuesto, de unas correlaciones entre lo que pasa un año y lo que pasa el año siguiente. Es decir, que las la relaciones que de lo que está pasando un año con el año siguiente, pues, de acuerdo, están relacionadas. ¿vale? Todas estas estructuras... Y otras muchas, ¿de acuerdo? Puedes incorporarlas en tu modelo para remarcar un poco qué está pasando y para ver qué ocurre en esa determinada especie. ¿vale? Eh, os, os cuento un ejemplo que trabajamos bastante del reclutamiento de la merluza en este caso en toda la zona del Mediterráneo, en la GSEA, creo que se llama GSA 6 ¿vale? en este caso pues teníamos un montón de observaciones, bueno tampoco muchas pero bueno, en, en este contexto muchísimas, diréis 1048, pues yo he visto ejemplos con millones de datos digo sí, pero cuidado, esos puntos que hay ahí, eh, lo que cuesta cada uno de esos puntos no os podéis imaginar, eso es sacar un barco, fletar un barco con un montón de gente a bordo y que haga una campaña que vaya desde arriba hasta abajo muestreando todos los años. Eso se pide en proyectos de investigación y son de los más, más, más, más caros que hay. ¿De acuerdo? Porque no es, no es trivial. ¿vale? En este caso, pues teníamos muchas presencias, pero también teníamos muchas ausencias y como veis, pues tenemos claramente esa idea de eh, que hay muchos ceros. ¿vale? Entonces, medimos o tratamos de valorar esos ceros y hacer un modelo que me primero me marcara si hay o no hay esa especie, y luego, y eso era importante, condicionado a que hay presencia, tratar de ver cuál es la cantidad pescada. El lado de CPV es algo que utilizamos mucho en, en, pues se utiliza mucho en pesquería, que es como un poco como el, el, el, digamos la cantidad que tú pescas, pero no literal, sino marcada o estandarizada de alguna manera pues por el barco que tienes, porque claro, los barcos pequeños no pescan igual que los barcos grandes, y eso lo tienes que poner en tu modelo, ¿vale?, eh, sí que se sabe que la batimetría, es decir, un poco pues, la profundidad en la cual tú obtienes esas, esas menciones, pues marca mucho. ¿De acuerdo? En este caso, los juveniles, pues prácticamente se sabe que están entre 80 y 250 metros de profundidad. ¿vale? Entonces, al final, un poco uniendo eso que os decía antes, de tanto espacio temporal como. Eh, la, la idea del exceso de ceros pues tenemos modelos como el que tenéis aquí tendríamos un primer modelo que nos marca la ocurrencia con una distribución de Bernoulli está presente o no si os dais cuenta pues bueno pues hacemos el link habitual el login, y incorporamos algo que tampoco había comentado hasta ahora que es un poco como una función suave, de acuerdo, si habéis empezado, si os suena un poco los modelos aditivos, los GAM y demás, sería como esa idea de tratar de no poner una relación lineal, sino poner una relación suavizada. Y luego una componente espaciotemporal y mirar a ver entre todos los modelos que hemos dicho antes, a ver cuál es el que refleja. ¿vale? ¿Cómo haríamos, fijaros, esa componente espaciotemporal la vamos a compartir en los dos modelos. Hoy vamos a ver si Efectivamente, van por separado el, el modelo de la ocurrencia de el modelo de la abundancia, ¿vale? Y también vamos a poner esa, una componente compartida para el, la batimetría, ¿de acuerdo? Ahí tenemos pues, todas las partes que os decía y un poco tratamos de seleccionar entre todas las posibles combinaciones que habría de todo esto, que serían bastantes, habrían bastantes combinaciones, ¿de acuerdo? Y... Bueno, pues buscamos al final el mejor modelo y aquí os presento un poco cuál sería esa idea del mejor modelo. Lo que tendríamos aquí sería la distribución a posteriori de todo ese efecto espacial. ¿De acuerdo? recordar que el efecto espacial no es lo que viene marcado por la batimetría. De hecho, la batimetría pues os sale pues, una función suave. No sale una línea recta, sino que lo que ocurre es que a determinadas profundidades hay más. Y entonces queda muy marcado en, a partir de un determinado momento de la especie ya no hay. ¿Vale? en este caso los juveniles a partir de una determinada profundidad ya no tienes, ¿vale? y lo que tenéis aquí, y servía mucho, es como para marcar diferentes zonas ¿De acuerdo? Y sí que se observaba, por lo menos los expertos nos dijeron, que sí que había, pues bueno, podéis ver aquí, esto es el día del Delta del Ebro, pues bueno, el Delta del Ebro os podéis imaginar pues tira un montón de, de componentes de biológicos y demás, entonces alrededor pues bueno, siempre parece que suele haber, o al menos en esos años lo había, ¿de acuerdo? Sí que les permite pues tratar de buscar esas zonas donde de alguna manera podrían decir zonas de reclutamiento y si ven que son persistentes en el tiempo, se podría marcar como una zona delimitada en la que allí no se pescara, ¿de acuerdo? Que un poco al final el objetivo que se va buscando con todo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más o menos. Muy bien, por último, creo que es que el último de las, de las ideas que yo quería comentar, esta esa idea de las relaciones entre especies, pues muchas veces lo que nos, cuando estamos en esas eh, localizando en diferentes puntos, lo que nos encontramos es pues que tú no tienes una única especie, tienes varias de ellas, ¿vale? Entonces en este caso pues bueno, un poco pues te puede ocurrir situaciones como que tú tienes depredadores y presas, claro, si hay muchos depredadores es porque hay muchas presas, uno sube, el otro baja, bueno, se puede ver, adultos y juveniles, etc. Esto, pues existen varias aproximaciones, pues, nosotros, gente de aquí, en este caso pues Javi y Xavi, demás trabajaron mucho en, en la tesis de, de Xavi, está esta idea de montar un modelo corregionalizado bayesiano, de acuerdo que te trate de expresar cada una de las especies, por sí sola, y la segunda de las especies condicionada a la anterior, ¿vale? esa idea de poder modelizarlo. de acuerdo Toda esta estructura, al fin y al cabo, si nos damos cuenta, aunque parezca muy diferente, tiene una estructura completamente similar a, la, a las que acabamos de ver, y podemos utilizar esa idea también de compartir en uno y en el otro ese efecto o ese campo latente gaussiano que existe. ¿de acuerdo? Eh, en el trabajo que, que, que teníamos con, con Javi y con Xavi, pues sí que se utilizó MCMC en paralelo. Para poder aproximarlo, porque computacionalmente esto es bastante, bastante complejo, y o lo hacías en paralelo o no funcionaba, de acuerdo. Pero también estamos empezando a trabajarlo con la aproximación de, de INLA y el SPD, de acuerdo. En el, en el libro de Banglario Cameletti ya estaba, y bueno, pues Virgilio también está trabajando últimamente en todas estas cosas, de acuerdo. Entonces de alguna manera, pues sí que es posible montar todo esto también desde la perspectiva de INLA y SPD. Eh, aquí os, os presento, eh, de, igual en la línea similar al ejemplo que os he comentado antes, de, de los índices bioclimáticos. En este caso, pues tenéis una idea de un índice, en este caso, de hombrotermia y un índice de continentalidad. Y lo que sí que os observa es que si... El primero de los dos, por supuesto, lo hagas independiente o lo hagas correlacionalizado como uno, no depende del otro, ahí no hay problema, o sale igual. Pero donde se ve una mejoría muy grande pues sería en el segundo, en el que tú ya condicionas. Si lo haces de manera univariante, te da unos resultados. Si lo haces multivariante y ya tienes el referente de que depende del anterior, pues los resultados son diferentes. ¿vale? Un poco para ir concluyendo, ¿de acuerdo? No sé cómo de tiempo, sí, bien. Eh, de, más o menos para ir concluyendo, quería pues, bueno, deciros un poco qué que, que podríais quedaros un poco de todo lo que he dicho yo en la sesión de hoy. Bueno, lo primero que las aplicaciones de la estadística, no solo en la biología, sino en las ciencias de la salud y la vida, pues como podéis ver, son muchísimas, muy variadas que la idea de entre todo lo que se puede hacer en bioestadística, bueno pues la idea de los modelos de distribución de especies pues nos ayudan a resolver un montón de problemas de la vida real, un montón, prácticamente todo lo que habéis visto hoy son modelos que resuelven cosas de las que están pasando y que hay muchos más problemas y eso es bueno para todos los que están en la sala y toda, sobre todo toda la gente joven que ve por aquí, porque de alguna manera lo que todo eso lo que vamos a necesitar es muchísima ayuda y va, va a haber muchísima gente necesitada que, para poder resolver todas estas cosas, ¿vale? Bueno, os pongo aquí algunas de las referencias, como la presentación se ha quedado, pues bueno, las, las podéis un poco ver, son las que he ido nombrando a lo largo de la sesión de hoy. Nada, que muchas gracias por la atención. Gracias, me suena raro el ¿eh? profesor Conesa, tío. Y sobre todo, no ha sido capaz de mezclar los dos niveles, un nivel para aquel que tiene más interés en el modelo y un nivel para vosotros, muchos de vosotros que estáis todavía empezando en este mundo. Yo primero quería comentar una cosa. Fijaros si ha hablado de cosas si no ha hablado de Big Data y Machine Learning, existe otro mundo más allá del Big Data y Machine Learning. ¿Me un poco... Ah, es un molde. No. hoy en día Sí, sí, no, no, sí, una cosa no quita la otra. Pero bueno, que cuando trabajamos de mil datos, para que veáis que con mil datos se pueden hacer también un montón de cosas. Bueno, eh, ¿alguna pregunta, comentario? Venga, bueno, sin miedo. Sí, bueno, José, eh, <risa> <risa> Dentro del abanico de, de complejidades que se han mostrado y que han mostrado, ¿cuál puede ser el más difícil de tratar? ¿Cuál es al final las lunas, de la que más cobertura de cabeza? ha dado? De todas estas complejidades. ¿Tiene que solventar? Pues, sí, uf, pues cada una ha llevado... La de las barreras prácticamente nos vino muy marcada, ¿no? me refiero... Uno de los coautores es, es Jacob Vaga, que es uno de los que montó el artículo inicial, con lo cual ese nos vino un poco, teníamos los datos, hablamos con él, y ese no nos costó mucho, es en realidad, pues bueno, pues lo aplicamos y nada, tampoco tiene más. Sí que nos costó, yo creo que en su momento bastante todo el muestro, la idea del muestro preferencial nos ha llevado mucho de calle. Nos, no por la complejidad del modelo, sino el, el cómo de alguna manera plasmarlo. La idea del muestro preferencial no es nueva, me refiero el muestro preferencial, el artículo de Digel inicial, es de 2010, o sea, es que es 9-10, o sea, estamos hablando de una cosa que lleva mucho tiempo. Incluso algunas soluciones ya están aportadas desde entonces. Pero el cómo lo implementamos y cómo lo llevamos a cabo dentro de toda la perspectiva de pesquerías nos, nos costó bastante. Y luego yo creo que una que nos costó bastante toda la parte de la, la, la que hicimos con Xavi de, de la, de la, del misalignment, de acuerdo, del, del desalineamiento de los datos de una cosa con otra. La verdad es que cuando, a nivel de, de programarlo, a nivel de montarlo y demás eh, fue muy tricky, sí, esa nos costó más. Eh, de todas maneras a mí, la, creo que al final un poco la, la complejidad va a venir marcada cuando tú de repente te des cuenta de que cuando coges unos datos habitualmente no es uno de esos problemas. Son muchos también. El ejemplo de, del espacio temporal que tenía ceros, que tenía también parte aditiva. Um, costó, sí, sí, costó bastante, pero más casi a nivel de modelizar casi incluso luego que a nivel de... Porque conceptualmente muchas veces las cosas las ves. Pero estás es, luego de plasmarlo a veces cuesta un montón. Pero con, digamos que si te tuviera que contestar, posiblemente me quedaría con preferencial y, y mis alignment. No sé que eres muy prudente, pero te quería meter con prete. Has dicho que en principio todos los modelos espaciales se pueden trabajar tanto en clásico como en parisiano. Sí. A mí sí. me gustaría que me dieras un poquito de parisiano. ¿Que lo vendiera? Sí, claro. <risa> no sé, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que, que sí, es cierto, vamos a ver, eh, el valleseano últimamente en toda esta parte de aquí ha pegado un acelerón y eso es cierto, vamos a ver, eh, igual que hace 20 años el valleseano estaba hundido en la miseria en el sentido de que tú querías resolver problemas, te, conceptualmente lo veías y decías, aquí tengo que calcular esta integral, cojonudo, pero tenías 35.000 integrales y decías, no voy a ningún lado, ¿para qué? Pues es todo muy chulo, pero no hago nada. El MCMC sí que le pegó un empujón fuerte, pero yo creo que lo del INLA lo ha terminado de poner en, en, a, a niveles insospechados. Nosotros estamos resolviendo modelos que, que sí, que se pueden hacer desde clásico, pero que hay muchos que todavía no están, sobre todo porque todavía no Porque, joder, es que falta por desarrollar la búsqueda del máximo de los sims. En este caso muchas veces, eh, digamos que el, el, el adelantado a lo mejor, digamos que se ha puesto un pelín delante. Y, pero es cuestión de tiempo también, que yo entiendo que la gente que está haciendo el todo en, en, en clásico también acabe llegando, porque al final y al cabo, yo estoy viendo mucha gente que se está pasando de un lado al otro, por ejemplo, que hace poco estuvo por aquí lo lauarte y yo lo sé, ya al principio estaba trabajando todo en clásicos, han pasado a ese ano, pero porque también están viendo muchísimas similitudes, porque al fin y al cabo, muchas de las metodologías que hay detrás de Inla están cercanas a muchas de las cosas que están haciendo el máximo de los simil. Si acabas poniendo previas y tal, al fin y al cabo pues hay una proximidad. Entonces mmm, yo creo que han la interpretación cambia mucho, sí, desde luego, sí, sí, pero yo te estoy hablando a nivel de, de sacar un resultado y al final tú tener un mapa, ¿vale? Porque el, el, lo que te pide la persona que viene de fuera, al final, a nivel de mapa, tú le sacas un mapa, ¿vale? Eh, a nivel de interpretación, hombre, yo, hay cosas que sí, a nivel de, de marcar, pues eso, hombre, tu, tu media, tu, tu, tu distribución de probabilidad para cada punto, es, es, es bastante, bastante interesante, sí. Sí, pero yo últimamente me he vuelto muy prudente en la vida quizás que no, no voy de, de... pero sí, sí, funciona bien yo de hecho lo hago en bayesiano, me refiero eh, para mí la, la prueba... no, no, tanto no, ya esa época se me ha pasado ya <risa> ya lo evangelizo, nada Yo no Talibán nunca lo he sido, que ya los que me conocen de toda la vida nunca lo he sido pero ahora ya cada vez menos de nada, de nada, Talibán un poco no, no resuelves nada, o sea, sí una pregunta más sí yo sí, sí. Que... en el orden que queráis eh, orden. bueno mi pregunta es comenta un poquito más la sí. parte digamos espacial porque sí. claro aquí eh, claro, nuestros estudiantes no tienen una asignatura de no por eso he intentado ser ahí lo más laxo y no y entrar en mucha dificultad de de vale vale con lo cual tampoco un campo vale lo sé pero bueno yo he intentado ahí para, para eh, digamos eh, que todo he hecho el, el tema de de las dependencias, de las correlaciones o sea, sí. que, que ¿cómo tenemos que cambiar la mentalidad cuando nos pasamos de lo temporal a lo ecorical? No sé. Sí, no, bien, bien, bien no, bueno, un poco, yo intento utilizar palabras muy sencillas para la audiencia, un poco en esa línea ¿no? de tratar de decir, cuando tú estás trabajando de alguna manera eh, como, como bien comentas eh, si, las relaciones temporales sí que las más o menos uno lo intuye ¿no? si tú estás analizando una serie temporal y tienes la bolsa hoy muy alta, mañana, mmm, bueno, a no ser que haya un crash, mañana va a estar cercano a donde estamos. Luego hay una relación enorme con lo que, con esa, digamos, con ese instante vecino, ¿no? En el espacio pasa igual, ¿no? Y un poco la idea que yo os trataba de, de marcar, ¿no? De decir, eh, tú tratas de expresar esa correlación que tienes con los puntos de alrededor y poner esa correlación que tú tienes en el modelo para reflejar que eres vecino del de al lado, ¿no? Entonces, eh, me había dejado aquí unas transparencias, eh, digamos, de bonus slides, que me gusta decir a mí, eh, en el cual puedes marcar otro tipo de modelos. En este caso, son modelos tipo, como los mapas que os comentaba al principio, en el que tú sí que marcas vecindades, ¿no? En el momento que tú marcas vecindades, esa idea también es, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cómo marcas las relaciones tuyas con quién lo marcas, con tus vecinos, de quién eres vecino. Pues si yo estoy en un municipio. ¿Vale? Lo que yo creo que va a pasar en mi municipio tiene que estar muy relacionado con los municipios de al lado. Entonces yo puedo incorporar en mi modelo esa relación. Lo puedo poner como una, una decir, a ver, ¿cuál es el valor que yo voy a tener aquí? Pues va a depender del valor que yo tengo, pero sobre todo también un poco tendría que ser como una medida de los mis vecinos de alrededor. ¿De acuerdo? Ese tipo de modelización, de acuerdo, también a nivel de datos espaciales, Sería como las correlaciones cuando hablas de, de localizaciones. En el espacio, cuando es un continuo, como yo os decía, pues cambia. ¿De qué manera cambia? Bueno, pues cambia en el sentido de que tú tienes que montar, pues como os decía también, una matriz de varianzas y covarianzas para explicar la distancia que tú tienes con el vecino, ¿de acuerdo? Con cualquier punto, pues expresas esa relación en base a la cantidad de distancia que tú tienes. Entonces, a mayor distancia, menor relación. Bueno, no sé si eso les explicará Vosotros ya lo sabéis Pero bueno, yo trato de buscar palabras sencillas Pero bueno, espero haberlo hecho <coughs> ¿Vale? ¿Sí? Dime, Javi Me he una duda Los, los excesos de, de ceros Si alguna vez aprendió a poner Como si fuera una barrera que no sepas Que es la que provoca que haya exceso de ceros Si un modelo Barrera que no observas. ¿Pero en que se.? Es un modelo de barrera que impide que tú vas predecir en un punto, cuando tienes acceso de cero, puedes no conseguir esa vida, barrera natural que no estás observando. Vale. Sí, sí. No, no, no he visto nada de eso. No he visto nada. No, no lo he visto. Podría ser. Eh, a nosotros nos está pasando ahora, estamos analizando la chileya, ¿vale? La chileya ahí en la zona de. de bueno, por donde un poquito por el interior de allí de. No me sale el nombre de la flor. Eso, la María eh, Y sí que estamos viendo eh, que, que, bueno, aparte que la enfermedad se mueve a, su, a, su, a sus campos, a sus anchas, sí que estamos viendo un poco también que es posible que haya barreras, tipo los propios, las propias mmm, montañas, ¿vale? Pero luego las montañas no son tan claras como el mar, me refiero. A ver, eh, este punto de este, espera. Así mejor A ver, este punto de aquí, con este punto de aquí en distancia es muy corta, pero en realidad, bueno corta me refiero, pero está todo esto de aquí, claramente ahí, esa barrera es importante, ¿vale? Pero cuando tú lo analizas, eh, si eso es una montaña, como luego también los agricultores se mueven y demás, también ocurre mucho que, que a veces las distancias dejan mucho de tener esa relación, ¿vale? Entonces lo que tú consideras que, ay, este punto está muy lejos del otro, si hay una carretera por medio, pero una carretera que los une, me refiero, de repente esos puntos pasan a estar muy cercanos, entonces es muy, muy difícil de, de medir. Entonces estamos intentando poner barreras, pero barreras fitosanitarias, ¿vale? Una barrera fitosanitaria sería decir, vale, yo aquí tiro y por aquí no pasa nada, que no lo vas a conseguir, tendrás que poner una cierta permeabilidad, porque por mucho que tú pongas una barrera, en, en Italia, en, con la chile ya se puso, en la zona de Puglia, se puso allí barreras, y da igual, me refiero a los, a los seis meses había al otro lado de la barrera, porque es que al final las cosas, me refiero, la gente se mueve, salta un bicho, se mete en tu coche, tú vas allí, no llevas ninguna planta, pero el bicho se está metido a ti, y el bicho es el que te hace el, el desastre luego cuando cruza al otro lado, ¿vale? Entonces, es muy difícil, ¿no?, marcar... Eh, pero la idea que tú comentas de decir que haya una barrera que, ha, que impida, nosotros sí que la estamos pensando, decir, vale, yo aquí no observo porque hay como una característica que está impidiéndolo, pero si esa característica, por ejemplo, lo puedo poner en forma de covariable, me va a ser mucho más sencillo, porque a lo mejor la característica es una altitud o es una profundidad. Claro, si es, si es una barrera tipo, pues, hombre, podría ser, pero a lo mejor la, la idea es buena, lo que pasa es que muchas veces lo acabas modelizando con otras cosas creo que por eso a lo mejor se ha explorado menos ¿sabes? ¿Una pregunta más? dime, dime en, en, cuando hacéis una predicción espacial ¿y ese concepto de validación de la predicción para saber alguna? sí, sí, eh, sí Sí, lo que hacemos siempre, cuando, cuando en cualquiera de todos los modelos que hemos presentado, tú, eh, el, el resultado final viene como de dos, como de dos tipos de, de selección de modelos. Por una parte, por una parte, utilizas siempre medidas tipo, pues bueno, la, no sé, la habéis trabajado todos como un recuadrado en una regresión lineal, pues bueno, en este caso pues utilizamos DIC, WIC, que serían medidas un poco para calibrar cómo de bueno es el modelo, pero luego también utilizamos medidas que miden la, como una especie de pues, validation, podríamos hablar como un poco a nivel predictivo de quién predice y quién, qué modelos predicen mejor. Entonces hacemos como un listado de cuál es el modelo que mejor ajusta y el modelo que mejor predice, y en base a eso pues tratas de valorar cuál es el que mejor hace las dos cosas y acabas seleccionando el modelo de acuerdo que mejor hace las dos cosas, la predicción y la, y la, y la, eh, la estimación. te estáis, eh, por ejemplo, para ajustar un subconjunto de datos? De sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, está está, está, está, está, es una, una función, la función un poco, está buscada para que haga eso, sí, sí, sí, en el fondo es como, le quitas uno, predices en ese punto, envasas a todo lo demás y, y haces una, un modelo de, claramente, de crossvalidación, sí, cross sí, sí, sí. Está interno, claro, sí, porque es que si no, no acabas sabiendo cuál predices mejor. Si solo ajustas, una cosa es el ajuste, pero te interesa siempre predecir. Al fin y al cabo, en mapas es importantísimo. Una pregunta más. Yo quería preguntarte respecto al Big Data. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Habéis probado en algún ejemplo en la, con el a nivel mundial, por ejemplo? ¿Por tiempos de computación igual? ¿O ¿No sabéis algo? Hemos empezado, hemos empezado a trabajar con gente que trabaja en en, ay, espera, en, en, en sensores, en, en datos en de, de sí, en remote sensing, perdona. Imágenes de satélite. Sí, imágenes de satélite que captan, no os podéis imaginar la cantidad de datos, hacen como fotografías de todo, entonces cuando tú hablas con ellos los datos es... Te vienen ahí y me dicen, no, esto tal, números que nosotros no estamos, bueno, yo por lo menos no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a trabajar 2.000, 5.000, 4.000, ya, ya tenemos datos pesqueros un montón, no antes fijados con mil y pico ya me parecen muchos. Sin embargo, cuando ves ese tipo de datos, que ya estamos hablando de teras y cosas así, solo de datos, eh, hemos empezado a trabajar con ellos a nivel de, de tratar de incorporar, eh, a hacer lo que tú dices, hacer mapas de zonas. Complejo, complejo. A nivel de, eh, digamos que ellos están utilizando todo machine learning, o sea, ellos están utilizando todos modelos que prácticamente, pues bueno, sacan información, como, bu -bu -bu, pero van rápidos, funcionan bien. Y bueno, estamos intentando unir lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos. Sé que también Lola ha empezado un poco en esa línea, porque, claro, muchas veces hacemos análisis de, de espaciales, pero claro, espaciales con datos pequeños, pero cuando metes a todas estas modelizaciones, si ya nos cuesta sacar una distribución a posteriori de todo, si le tengo que meter además toda esa componente del big data, complejo, complejo, pero, pero es un tema uf, que ahí hay mucho campo ¿eh? mucho, mucho campo preguntando de cómo por ejemplo, si se podía ver alguna forma de ver el efecto que podía producir una borrasca como la que hubo en la Vega Baja prácticamente en tiempo real así uh, si eso provoca, ¿no? Pero un modelo de antes y después, claro, para ello no hay caso. No es un ya, principal. pero una, sí, no, hombre, yo los veo a ellos y cuando hablan de computación ellos hacen muchísima y están haciendo en un departamento ahí el IPL de ahí de la Universidad de Valencia y el, estamos trabajando con ellos y bueno el problema es muchas veces que no, no te da para todo ¿no? estamos tan focalizados en esto que ya meterte en otro tema ya, ya, ya llega el momento que ya no abarcas con tanto pero ahí hay mucho, mucho, mucho, mucho por hacer mucho, y, y los estadísticos tenemos mucho, mucho, mucho que aportar y no estamos aportando y creo que ahí digamos, nos damos prisa o <risa> nos quitan el sarao que digo yo porque la parte de modelización ellos no la hacen, me refiero, les falta mucho a nivel de modelización y nosotros lo que podemos aportar es modelización. Yo hubo un, un reconocido estadístico que dijo que por qué intentábamos resolver grandes problemas y todavía no habíamos conseguido resolver todos los pequeños. ¿no? Pero claro, ellos le dan a la máquina, se ponen a conculcar y... Y tienen resultados que... Sí, que, no que, que a lo mejor, por lo menos tienes un resultado, es lo y que hablamos lo antes. muy bonitos si y nos ganan sí, sí, seguramente. Pues sí. El ya, pero claro, pero en mucha parte no, claro, es lo que hay. Muchas veces ellos sacan, sacan el resultado, te sacan un mapa de lo que está pasando. Pues es como hacerte un cricket de una variable y dices, bueno, sí, vale, guay, pero ya, pero están haciéndolo. Me refiero, están haciendo a nivel, lo que decía Xavi también, lo están haciendo a nivel global, nosotros aún no hemos llegado a hacer a nivel, bueno, vamos a ver, con Isla se pueden hacer cosas a nivel global, yo, yo ya he visto mapas de Isla representando todo lo que pasa en, el, en, en lo, todos los mares del planeta y demás, y e incluso a nivel de los continentes, esos, sí, te puedes buscarlos en, en la página web de ellos y, y la gente ya lo está haciendo. Pero aún estamos lejos, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás metiendo mucha complejidad. Toda esa complejidad que tú me preguntabas antes, si tú eso lo quieres poner en un modelo y encima tal y encima cual y encima de no eso queda, al final hay un momento y digo, pero perdona. primero vamos a aclarar con lo simple. Pero bueno, claro, es, es, es, es esa bueno, duda entre ¿en qué hago, me focalizo más en modelización o en sacar un resultado rápido. Sí. Vale. Una pregunta más. Bueno, pues un aplauso. Gracias.